Hola, hoy te traigo un nuevo mini tutorial para que puedas criar tus plantas de una manera más potente. En primer lugar, te voy a decir que a las plantas se las puede toquetear en muchos lugares, ya que salen, digamos, son un modelo del toroide. Por lo tanto, bueno, también tienen un campo gravitacional, tienen 2pi, radiante magnético. Por lo tanto, si nosotros le tocamos esos factores, vamos a poder incrementar el tamaño, la calidad de sus frutos y el tiempo para que crezca. Por un lado, le podemos poner un imán, de esos imanes que sacamos de los parlantes, se lo ponemos a la plantita cuando crece, con el norte mirando para arriba y con el sur mirando para abajo. Luego, nosotros podemos bobinar el tronco no de la manera que lo vemos, sino un poco más, más holgada, menos apretada. ¿no? Unas tres vueltas de alambre de cobre nanografenado, o sea quemado, eso lo llevamos a una bobina que tenga un núcleo de hierro, esta bobina tiene que ser de 4 ohms, y que con un disco que tenga dos imanes, estos imanes vayan pasando por al lado del núcleo a una velocidad de 1 Hz. O sea que con el disco completo tendríamos 2 Hz a una vuelta por segundo. Entonces de esta manera la planta comenzará a recibir toques de nuestra bobina a través de un material que emite magnetismo nuclear débil. Ese es el código de la planta para que crezca. Por otro lado también va a estar receptando el magnetismo del imán, por lo tanto los pulsos van a ser mayores. También esto está al estar en el medio hace que la entropía negativa todo quiera ir hacia el centro y se encuentra con nuestra bobina. Por otro lado, bueno, podemos bobinar también el imán con una bobina de 0,5 milímetros, por ejemplo, en 4 ohms. Con 4 ohms ya tenemos una buena impedancia para conectar a la bobina y que no solo reciba el, las tres vueltas de cobre grafenado que tendrá esto un grosor de casi 2 milímetros van a estar en paralelo con la bobina del imán o sea es todo un conjunto de comandos magnéticos simultáneos que recibe la planta o sea para ella esto se llama fraccionamiento inductivo nosotros estamos fraccionando a través de un medio eléctrico que emite pulsos fraccionamos un campo magnético para inducirlo en la planta bueno por otro lado, todas las semillas tienen una cánula, creo que se llama cánula, no sé si... Bueno, pero es el cosito, vamos a ponerle el cosito. ¿Viste el cosito de la semilla? Bueno, cuando vos sembras una semilla, el cosito tiene que ir mirando al este para que la cinética entre y haga que la semilla se comporte como una cavidad resonante estructural. De esta manera vamos a estar haciendo que la semilla despierte en una resonancia. Y eso va a hacer que crezca mucho más grande. Bueno, acá tenemos el circuito de la bobina de 2 milímetros o 1,8 de cobre desnudo que ha sido grafenada. También se le puede poner un capacitor de plasma, que es un alambre con un poco de papel manteca que tiene Gans o Hormuz, una pasta de Gans Hormuz. Podemos echarle un poco de cal también para armar una pasta con superconductores. Luego con el otro polo le pasamos unas vueltas y esto también va a la bobina que tiene el núcleo que va a ir sacando los pulsos de los imanes. Y por último, bueno, cuando hagamos germinar las semillas, hagámoslas con imanes y cuarzos de cualquier tipo. También las semillas si son expuestas a un campo de alta frecuencia, multiplica su tamaño luego la planta y sus frutos son mejores. Si no querés que enferme la planta, ponele una varillita de madera con un aro de alambre de cobre de 2 milímetros más o menos de 30 centímetros de diámetro. Sus extremos no se tienen que tocar, pero tienen que ser eh, más largos, no llegar justo acá, sino sobresalir un poco más. De esta manera se lo pones a la planta y la planta no se enferma de nada. También le podés acercar piedras de cuarzo, imanes, y si la vemos desde arriba, ir acomodándole los cuarzos y los imanes con respecto a los polos. Nosotros tenemos esta línea que es cinética. Esta línea es magnética, por lo tanto, acomodarle los cuarzos en esta línea y los imanes en esta. Luego tenemos un pequeño dispositivo que cumple con la norma de 2pi por r al cuadrado, si es que lo ponemos dentro de este aro. Nosotros tenemos en el imán los 2pi, en los cuarzos tenemos la salida de los biplanos, pero para que esto se repita intermitentemente, o sea que oscile, tiene que estar adentro de un radio al cuadrado, o sea, algo que esté oscilando. Entonces ya nosotros usando este aro que recepta las ondas de magnetismo nuclear débil, vamos a poder encender este pequeño sistema pasivo. Bueno, además está decirle que la Tierra tiene que llevar GANS y tiene que llevar Hormuz. El GANS de CO2, obviamente. Eh, estos son superconductores y hacen que la planta se ponga muy, muy grande y los frutos tengan un sabor y unos nutrientes que no se encuentran en otro lado solamente cuando la planta tiene Hormuz o GANS. Eh, bueno, esto es todo para hacer crecer grandes las plantas. Eh, ¿Por qué decimos nosotros el magnetismo nuclear débil? Es muy simple, a nosotros no, nos han escondido este, este conocimiento. Por ejemplo, esta es la planta que se encuentra en la Tierra. En la Tierra hay ondas magnéticas nucleares débiles que se van cerrando. La planta, como es una antena, emite ondas entonces las ondas magnéticas nucleares débiles que se van cerrando se sincronizan con las de la planta y de repente la planta recibe toques magnéticos de 1 Hz por segundo. Nosotros le vamos a poner 2 Hz por segundo para moverle ese tiempo, hacérselo al doble. También podemos probar con 3 Hz, con 4, con 5, con 6. Yo sé de casos que han hecho que la planta crezca en la cara como si fuera una película fotográfica eh, disparada de manera rápida. Bueno, queridos, queridas, les mando un gran abrazo y ojalá les sirva esta información. Hasta el próximo video.